Hola chicos, saludos a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que estéis aprovechando al máximo este maravilloso tiempo que hace en agosto. Yo personalmente sigo trabajando, tengo un par de proyectos pendientes que me gustaría realizar en septiembre y octubre, os mantendré avisados. No sé si os habéis dado cuenta que la semana pasada publiqué un artículo que por lo visto le gustó mucho a la gente. El artículo se llama Aprender order flow desde cero. Eh, actualmente lleva unos 20 compartir en Facebook y no sé cuántos retweets, retweets like en Twitter. Uh, la verdad que um, pocos artículos del blog uh, han tenido tanto éxito. Um, tampoco quiero que me interpretéis mal. Um, vamos a ver, um, el objetivo por el que yo escribo um, publicaciones en el blog no es eh, llegar a, a mayor número de, de likes y retweet, eh, para nada. Eh, yo no pretendo ser el superstar del trading, ni me considero ningún experto, ni, ni, ni tampoco un gurú de trading, pero sí que es cierto que eh, cuando yo veo un, un, un gran feedback de la gente, que reconoce el, el trabajo hecho, eh, sobre todo el tiempo que yo he invertido para preparar y, y escribir, esta, escribir la publicación, pues obviamente esto me motiva a, a seguir trabajando y seguir aportando y espero que estas, estas pequeñas aportaciones sean de vuestra, de vuestra utilidad. Por otro lado, dar explicaciones en formato de texto uh, tiene sus limitaciones. Por lo tanto, eh, he decidido grabar um, un pequeño vídeo para para hablar sobre un par de ejemplos prácticos de, de los patrones básicos eh, que les expliqué en la, en la entrada. Uh, a ver, uh, los patrones de order flow se pueden clasificar en tres categorías principales. Patrones de una vela, patronos de nodo de volumen en extremos de la vela, patrones de múltiples velas. Por debajo de este vídeo os pondré el, el enlace eh, donde podréis leer el artículo y os recomiendo primero leer el artículo y solo después seguir con este vídeo. Estos patrones no tienen ningún significado si los miramos en forma aislada. Por esta razón la lectura de los gráficos de order flow eh, es diferente del análisis tradicional de los patrones de precio o análisis basados en, en, en indicadores. El, el order flow está diseñado para mostrarnos cuándo entrar. Para responder a la pregunta dónde entrar, es necesario utilizar otras herramientas. Podrían ser mmm, niveles de soporte-resistencia basados en volumen, basados en acción de precio, o podrían ser líneas tendenciales, canales, etcétera, etcétera, etcétera. Um, para poder aprender Order Flow desde cero, primero se necesita entender diferentes elementos en la estructura de Order Flow. Como por ejemplo el... ¿Qué es el nodo de volumen? El POC de, de la vela, ¿no? El clúster de volumen máximo. En diferencia entre ask, definición de delta. Eh, ¿Qué es perfil de volumen y elementos estructurales de él? Y solo después sacar conclusiones acerca de la utilidad de esos elementos en distintos contextos. Hay muchísimas formas diferentes de representar el flujo de órdenes. Por ejemplo, el que utilizo yo personalmente, es el b Volume Profile. La plataforma ATAS lo podéis encontrar, lo podéis visualizar aquí en el menú que aparece en la parte de izquierda, una vez entramos en el modo de clusters. Primero entramos en modo clusters y luego aquí elegimos b Volume Profile. Bueno, a continuación os quiero mostrar un par de ejemplos de patrones más básicos de order flow. Empezaremos con patrones de una vela. ¿Qué son patrones de una vela? Son los patrones que se forman dentro de una vela en tiempo real. El color y el tono de las celdas de los clústeres individuales importan. Por ejemplo, tonos claros indican equilibrio en el flujo de órdenes. Por el contrario, si el color de una celda, de un clúster, es muy tenso significa que hay un gran desequilibrio en él. Otro elemento importante es mirar secuencia de clústeres del mismo color y ver dónde, dónde eh, está el precio en este momento. Os voy a, os voy a mostrar un par de ejemplos. Mirad, por ejemplo, esa micro tendencia bajista. En cada de, de las velas rojas que os acabo de marcar, podemos ver un claro desequilibrio en el flujo de órdenes. Casi todas las celdas de estas velas son de color uh, rojo, ¿verdad? El clúster de volumen máximo. También el POC de cada de esas velas también tiene color verde. Significa que domina volumen de ventas a mercado. La situación se cambia aquí y al mismo tiempo se cambia el color de celdas, de la secuencia de celdas. ¿Lo veis? A partir de las 16.10 podemos ver como en, en batalla entran órdenes agresivas de compra y por lo tanto aparece una secuencia de celdas con el color verde, ¿lo veis? Y como la consecuencia, el precio hace una pequeña corrección. Un correctivo al respecto de la, uh, del último impulso bajista. Os puedo animar a investigar detalladamente extremos de tendencia. Podéis encontrar muchas pistas en el comportamiento de volumen que en estas zonas. Eh, fijémonos ahora en esta vela, por ejemplo. La vamos a marcar del color diferente para no perderla de la vista. Esa vela forma parte de extremo en, una, en un contexto bajista. Máximos y mínimos decrecientes. ¿Verdad que sí? Por lo tanto, es importante analizarla detalladamente con el microscopio mirando el otro flow supongo ya que ya conocéis que la columna de la derecha refleja volumen negociado por ASCO o con otras palabras volumen de órdenes agresivas de compra sobre todo nos interesan estos volúmenes de 2600 2700 y 1.700 contratos. Son órdenes de compra fuertes que, sin embargo, no tuvieron mucho éxito. La vela se cierra por debajo, sin hacer caso a estas compras. En la vela siguiente aparecen órdenes de venta a mercado, y esta vez el precio sí que reacciona. La siguiente categoría de patrones son patronos de nodos de volumen en extremos de la vela. El punto máximo de volumen, el clúster de máximo volumen, es un nivel de precio donde hubo un pronunciado volumen negociado. Los puntos claves con bajo volumen también son importantes. Os hablo de estos extremos donde no había subasta en el lado bit. Es necesario prestar atención a estos puntos y también darle el comportamiento de precio cuando visita nuevamente estas zonas. Os voy a dar un par de ejemplos eh, ilustrativos. Eh, mirad cómo el precio actúa este mínimo. El precio se acerca para, para hacer el test y el volumen se, se centra en la parte inferior de la vela. Un clúster de volumen a, con, con un gran desproporción a favor de bid vela de ruptura y otra vez el volumen se centra en la parte inferior. Muchas veces esta situación indica que a continuación veremos la ruptura del, del nivel y la tendencia seguirá en la misma dirección. Entonces lo que vemos en este ejemplo es básicamente lo que acabamos de, de explicar. Una tendencia bajista, un mínimo, que hace de soporte, el precio se acerca. Fijamos en distribución de volumen, en el donde, donde se centra el nodo de volumen de la vela. 1, 2, ruptura y el precio se va. La última categoría de patrones que podemos encontrar en Order Flow son patrones de múltiples velas. Y uno de los patrones más sencillos de encontrar en el gráfico de este tipo son divergencias entre la dirección del movimiento y el delta. En la plataforma ATAS hay dos formas de visualizar el delta. Primero es, es representación numérica, como si fuera una tabla. Y la otra es la que tengo yo aquí en el gráfico, que es eh, un histograma. Para poder visualizar, uh, visualizar el delta como... Histograma, entramos en indicators y en el bit ask volume delta, delta. Le damos dos veces y en visual mode ponemos candles. A ver si conseguimos encontrar uh, algún ejemplo uh, rápido so, de divergencia entre, uh, entre el movimiento de la, del precio y, y el delta. Bueno, aquí hay una divergencia, pero no es un ejemplo tan llamativo. A lo mejor podemos encontrar alguno más. A ver, esto tampoco nos sirve. Um, aquí, por ejemplo, eh, 15.30, apertura de la sesión americana. Es la sesión de Mini S&P 500, gráfico de 5 minutos. Es del día 2 de agosto. 15.35, apertura de la sesión americana una micro tendencia bajista, eh, podemos ver aquí dos velas rojas y el delta correspondiente, luego otras dos velas más rompiendo el mínimo del día y el delta correspondiente. Y si analizaremos detalladamente esta vela, y la vela siguiente, aquí... Veremos que aunque el precio vaya, eh, aunque el precio sigue a la baja, hay un gran cambio de netos. Hay un gran cambio en el delta. Mirad, una vela y dos. El delta no, cabe, no cambia, no no se cambia de forma dramática, ¿verdad que no? Uno y dos. Dos velas rojas y deltas correspondientes. Y fijémonos ahora aquí, una y 2. Realmente es aquí donde podemos ver claramente cómo funciona eh, este patrón. Un cambio de, net, de, de netos radical. Lo que significa o bien una profunda corrección a continuación o incluso un giro de tendencia. Otro patrón o más bien eh, otro truquillo que yo utilizo en mi trabajo a diario, es seguir el movimiento del poco, viendo el desarrollo de una tendencia. Yo también escribí otro artículo más, que también podéis encontrar en el blog de forma gratuita, está publicado. Tan solo ir a los posts más leídos de la página, que se encuentra en la parte derecha del blog, y visualizar el artículo que se llama Análisis Técnico, eh, contra, eh, contra order order flow tendencias. Básicamente el, el truco está en seguir el movimiento del, point, del punto de control del, del clúster de volumen máximo para definir fuerza o debilidad de, de la tendencia. Eh, una tendencia eh, según el order flow, una tendencia alcista, se define como una Uh, sucesión de máximos crecientes y mínimos crecientes conforme vaya subiendo el volumen eh, escribiendo este artículo yo utilicé mm, gráfico de, de velas con el indicador uh, big trades pero en realidad podemos hacer el mismo análisis uh, mirando el eh, flujo de orden, mirando el order flow os voy a dar un ejemplo para que veáis cómo funciona esto. El último movimiento bajista del índice mini S&P 500 después del, del intento fallido de atacar el máximo histórico. Lo cogeremos como un ejemplo. Entonces, hemos dicho que mmm, una tendencia, el ejemplo que estamos hablando, una tendencia bajista se define como una secuencia de máximos decrecientes y mínimos decrecien, decrecientes conforme vaya bajando el volumen bit. Y eso es lo que podemos apreciar de forma muy visual y muy clara en el order flow bitask volume profile. Fijémonos ahora únicamente en el movimiento de POC de cada vela. Secuencia de máximos y mínimos decrecientes, pero nada, a lo mejor debería de haber empezado por aquí, máximos y mínimos decrecientes conforme vaya bajando el bit eh, En concreto, nos interesa el punto de control, ¿no? El clúster de máximo volumen. Cada vez que baja más y más y más, miramos estas velas, hasta este momento decimos que Uh, tenemos ciclo vendedor, tenemos un movimiento bajista. ¿Cuál es la mejor forma, cuál es el, el, la mejor táctica teniendo una tendencia bajista en un, en un subyacente? Obviamente, buscar cortos, ¿verdad? Para ir uh, a favor de la tendencia actual. Bueno, uh, nada más. Espero que os haya gustado este vídeo. En tal caso... Podéis darme manos para arriba, suscribir a mi canal para estar al día con vídeos nuevos. Intento subir uh, constantemente al canal. Os animo a leer el artículo uh, Aprender a operar otro flow desde cero. Uh, vuelvo a repetir que el enlace cual uh, podéis por debajo de este vídeo. Compartirlo con vuestros amigos. Si creéis que puede ser útil para ellos... Y bueno, si alguien tiene alguna pregunta, no duden en contactar conmigo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Chao.